Usted sabe que eso depende ya de la, de la Corte, del sistema judicial, que es el que fija la audiencia. El Ministerio Público estará ahí en el momento en que se produzca la fijación de la audiencia. ¿No podría esto, fiscal, paralizar el juicio de fondo del 29 de esta mes? Puede ser. Ahora bien, con esto lo que se está tratando es prolongar el conocimiento del juicio de fondo. Pero tarde o temprano se verán de frente con el 30-20. Hablan de violación de derechos fundamentales, los imputados, ¿entienden que se han violado derechos fundamentales? Claro que no, es una estrategia de darle larga al asunto.